El trío Madrigal lo conformamos mi hermano Ángel García y Samuel García, somos oriundos de Gambita, Santander, y mi primo Sigifredo Castillo. Alrededor de unos 11 años llevamos cantando a los tres. Sí, mucho Nos pueden contactar en la página www.triomadrigal.org. Puede vivir separado.